Él me ayudó a valorar lo que tengo, lo que soy y a poner todas las cosas en su justo lugar. Cuando la cosa se puso fea, la familia me ayudó a salir adelante. Él nunca me abandonó, siempre estuvo ahí para mí.